Gracias Carolina, Yerjan y amables televidentes. Ciertamente que en mi ausencia y durante mi periodo de vacaciones uh, sucedieron eventos que eran dignos de, de comentar y de y de analizar. Porque vivimos en una en la humanidad que evoluciona constantemente y surgen nuevas cosas y en fin. Pero de hecho hay otras que en este momento nos traen o nos toman la atención y toman principalía por estos acontecimientos que en el país debemos resaltar como positivos y hacerle nuestras observaciones aquellas que entendemos, no lo son. Yo quiero empezar, antes de entrar al tema nacional, con el tema internacional y lo que por primera vez entiendo ha colocado en la atención del mundo unas elecciones estadounidenses, al punto que no ha llevado a nosotros a analizar ese sistema electoral totalmente distinto al que nosotros tenemos y que data de los años 1804 y que pertenece a, al orden constitucional norteamericano y que a la fecha no se visualiza eh, un cambio en el sistema de votación de los Estados Unidos. Ya hemos visto cómo se han analizado y que no se elige directamente, sino que se va por, por representantes. Y hay estados que poseen una cantidad importante de representantes y que precisamente donde reside esa, esa fórmula de, de votación o de elección es que en que no exista por su cantidad un estado más que otro, pero de hecho tiene sus bemoles y hoy yo mandé una foto porque en principio a pesar de lo que llega a nosotros como información de Univisión, Telemundo, son cadenas hispanas que son totalmente contrarias a la política republicana y sobre todo al presidente Trump. Y esa misma información la maquillaron, la maquillan, y le, en como en todas partes del mundo. La política tiene esa estrategia y ellos tienen esa estrategia de comunicación que respetamos, aunque no la compartimos, porque confunden. Y llevaron a votación de muchos dominicanos y muchos latinos por entender que era perjudicial la elección nueva vez de Trump cuando ha sido todo lo contrario en el fondo, Trump ha sido, ha sido el presidente que menos deportación de ilegales ha hecho a, a, a los países en el mundo. Eso está demostrado, búsquenlo, más que Obama, es decir, menos que Obama, perdón. Obama lo supera y es el, y es el demócrata y es el que proyecta para vender su, su estrategia de campaña como si se estuviera repartiendo Estados Unidos, eso es una falsedad. Y dentro de los intereses de Estados Unidos se deben de replicar los intereses dominicanos. Porque siempre hemos sabido que si allá hay una gripe, aquí hay una neumonía. Y le voy a decir algo. La política de reparto y de, y de prebenda y de cosas se da en los demócratas. De hecho, tienen socios aquí muy importantes, empresarios, que llegaron a establecer una especie de acuerdo bilateral totalmente infructuoso porque solamente los estados pueden hacer ese tipo de acuerdo, pero se llama acuerdo de estado binacional que promovió Juan Vicini un grupo de empresarios, con los Clinton, entre Haití y República Dominicana. Al punto que los Clinton y el propio Obama premió a una pareja de, de homosexuales y lo convirtió en embajador aquí, en República Dominicana, que es, aún no estando en el poder y no estando en el ejercicio diplomático, permanecen en República Dominicana haciendo proselitismo GLTB, de ganar Val, Val, eh, Valden llega de nuevo ese individuo aquí que nosotros ponemos nuestra tacha inmediatamente. Y lo que no se ha entendido en la política eh, dominicana, la importancia que tiene estas elecciones en Estados Unidos, es, reside ahí en lo que no han deteriorado nuestra frontera, en lo que no han deteriorado nuestra imagen internacional, en lo que han deteriorado nuestra capacidad económica inclusive, inclusive. Porque contar con unos 7 mil millones de pesos que deben estar repartidos en la política de salud de la República Dominicana se lo está llevando una población importante de indocumentado, gracias a esa política de ese grupo que quiere volver a gobernar Estados Unidos. Si hoy estamos un poquito más tranquilos es porque se suspendieron desde que llegó Trump la inversión que se hacía desde los organismos norteamericanos a ONG que viven de eso, del dolor del pueblo haitiano y no han hecho ni un ápice, nada han hecho para que Haití se restablezca en Haití. Lo quieren restablecer con una falsa, pero con República Dominicana y no se va a poder. Como decía, ya ahorita relajando, no se vas a poder. Porque aquí vamos a enfrentarnos todo entonces. El ¿Cómo? país está primero. Oh. Todos. ¿Qué es esto? Pues llegando aquí a República Dominicana. Nosotros tenemos que darle un voto de confianza a esta decisión del Senado. Y esta composición que nos ha dado eh, múltiples satisfacciones. No solamente por Dolores, ni, ni solamente por, por Anibelca, también por Román. A mí me ha correspondido ejercer en ese tribunal, y es un hombre de elegante posición, un hombre justo, y lo ha demostrado en las decisiones que ha tomado ese alto tribunal. Por lo que no podemos nosotros dejarnos llevar porque hayan hoy pataleando, Personas que no quieren entender que la política es eso. Claro. Que la política es un, una especie de de, de... de juego de ajedrez. Y de yo, yo, ajuste de yo, fuerza sí, claro. dentro de las composiciones. Ah, que creyeron que se podía mantener una estrategia como la que de, definió Danilo en su partido y con lo que hizo contra Lionel. Y Igualmente con lo que hizo Hipólito, y que todavía Hipólito da muestra de que es un opositor ferviente de Luis Abinader y del propio gobierno, teniendo mitad del gobierno prácticamente. Pues no, ahora se está ejerciendo una política real de poder en donde se tiene que buscar la conveniencia de la nación dominicana. Y de la nación dominicana está en la responsabilidad de ese grupo que hoy va a ejercer la función de presidir y organizar la Junta. Es la del Registro Civil, como yo he dicho. Y espero que se eficientice el Registro Civil, no solamente en el aspecto de cerrar la posibilidad de ser tocado para desmanes y estrategia de aumentar la población dominicana en cuestiones de naturalización, y de fijación de residencia y demás, sin que tengan la debida documentación y hayan pasado los plazos y los tiempos que requiere todo ciudadano del mundo venir aquí, establecerse, solicitar su residencia y posteriormente al tiempo que corresponde solicitar su naturalización. Pero ya eso es cosa que está más que definida ¿Quiénes son dominicanos por nacimiento y quiénes no? El registro civil es la base angular de nuestra identidad nacional. En la medida que los dominicanos dejamos de procrear en un 2.50%, Y nos supera una etnia como la de República de Haití, que está produciendo hijos por encima de esa media. Poco tiempo tendremos para ser sustituidos de forma directa por el vientre haitiano. Ustedes no lo están entendiendo. ¿Qué es lo que está en juego? Y por eso hoy las elecciones de Estados Unidos tienen tantas repercusiones en República Dominicana, porque estamos... En... Procurando de que no se pro proyecte o no continúe ese plan malsano mal de, de los demócratas. En establecer aquí la política LTV como la de género, pero también la fusión de la isla en una solución de Haití con República Dominicana. Que nos diferencian sin aquello que hay que leer más para entender que aquí no existe racismo el racismo empieza en la constitución de ellos porque será el pueblo de negros y no de blancos así dice su constitución, no la nuestra por el contrario aquí tenemos la diversidad la mezcolanza de esa que se habla popularmente de, de mulatos, en fin, de la unión de, de blancos y negros o mulatos todos llevamos el negro tras la oreja dicen pero no es así nosotros somos dominicanos y debemos procurar que esa junta garantice no solamente la preparación y la orquestación de la armonía entre partidos, sino el registro civil. Y estaremos dándole seguimiento al comportamiento y las medidas y seguiré este tema aprovechando la nueva junta para que organicemos un registro civil verdaderamente fortalecido y garante de la identidad nacional. Vamos adelante, dominicano. Muchísimas gracias, Francis. Vamos a conectar con WhatsApp. Vamos a leer la pregunta del